...ubicado en la región del Alto Chicamoche. En lengua chipcha, tuta significa propiedad del sol. Este lugar en tiempos prehispánicos fue habitado por indígenas. Su temperatura promedio es de 16 grados centígrados y su extensión de 165 kilómetros cuadrados. A los nacidos en esta población se les conoce como tutenses. Aquí, conozco a Diana Molina, quien me cuenta sobre este acogedor rincón de Boyacá. Tuta... Está en la provincia centro del departamento de Boyacá, estamos a dos horas de Bogotá, a 20 minutos de Tunja, en el corredor vial que conecta a Tunja con Paipa. Tuta tiene una población aproximada de 10.000 habitantes, nuestros ancestros son muiscas. La economía del municipio se basa en la agricultura, entre los productos más cultivados están las fresas, los duraznos, el maíz, la papa, la cebada y las habas entre otros también la ganadería es vital para la subsistencia de sus habitantes tenemos buen ganado normando y pues se están haciendo varios procesos para mejorar la raza normanda el queso de estera las arepas de maíz y cuajada el mute y las mogollas en cruz son algunas de las delicias gastronómicas que se pueden disfrutar cuando a Atuta se visita